Hablemos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Esta información que llega desde Potosí es que también se ha lanzado una aplicación para estar en contacto directo con la población. El presente decreto tiene por objeto implementar y dar vigencia al programa Yo denuncio dentro del Banco Piloto de Seguridad Ciudadana a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Unidad de Sistemas del Gobierno Autónomo de Departamental de Potosí, construyéndose en una aplicación de informática de aislamiento oficial de denuncia ciudadana. Con hechos ilícitos que sean presentados por ciudadanos con el propósito de evaluar en los trabajos preventivos y de asistencia inmediata del programa departamental de policía. Artículo segundo. Toda vez que el programa yo denuncio toma parte de un plan piloto de seguridad ciudadana, su aplicación alcanzará la capital el municipio de Potosí, provincia de Tomás Fies, del departamento de Potosí. Artículo tercero. El presente decreto departamental, como finalidad. Preservar y restaurar la seguridad ciudadana en la capital del municipio de Potosí, provincia de Tomás Fiesta del Departamento. Artículo 4. La aplicación informática y o denuncio será instalada por la Unidad de sistemas del gobierno autónomo de departamental de Potosí en coordinación con el comando de departamental de policía. No tenemos por qué plantear, no tenemos por qué quitar trabajo a nadie, porque se sería inclusive en dar una solución de competencias que no le convence. Eh, la definición que dimos, lo hicimos para que puedan mejorar su trabajo 110. 110 PAC, GLCN, GLCC, GLCB, tránsito, tienen que seguir trabajando. Hemos sido claros, estamos aportando con un otro plan piloto más, todavía piloto. No. Los mismos celulares los vamos a distribuir en dirigentes, instituciones que puedan hacer el curso. Es el efecto de Si yo como vecino de la calle mantiene tengo el celular, alguien me dice, tengo un celular para llamar todavía para todos los, todos los ciudadanos, ¿no? es un número todavía limitado. Por eso es un plan todo con los.